de marzo de 2022, son las once cinco y hoy tenemos este un tema muy interesante eh, que ha causado mucha eh, inquietud desde hace mucho tiempo entonces hoy para presentar a nuestro invitado le voy a dar la palabra a Carlos Arce que nos, eh, le, a quien le pido que por favor presente al licenciado Manuel Ramos por favor gracias memo bueno sí. eh, pues primero decir que el día de hoy vamos a tratar el asunto referente a los terrenos de la estación del ferrocarril y su relación con este proyecto de construir un nuevo museo de las momias porque sería precisamente en estos terrenos en, en estos casos en este caso se ha hablado mucho primero del problema de las momias. Luego del problema del. Luego también el tema, el tema relativo a esta cuestión de que se va a demoler la instalación deportiva que hay ahí en ese lugar. Y ahora salta eh, un tema que nosotros ya habíamos apuntado, que es el de los terrenos si realmente en esos terrenos se puede construir o no. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, junto con el tema de la participación, de la el, del anterior congreso, del la anterior de del endeudamiento, que pues ahora vamos a ir a un... A un previsito. Eh, previsito. Entonces, pues son, creo que el programa de hoy es muy rico, son temas muy importantes, con muchas aristas, y para ello invitamos al licenciado Manuel Ramos. Manuel Ramos, eh, para empezar, es un egresado de la Universidad de Guanajuato, fue secretario del Ayuntamiento 2003-2006, es una persona, es un jurista que conoce bien la parte municipal y luego se ha desempeñado esencialmente en la Ciudad de México en diferentes posiciones importantes con, relacionadas con derecho administrativo. Eh, es ahora eh, participante, miembro de un, un despacho muy descollante a nivel... A nivel nacional, con relaciones internacionales, en fin, y es un experto también en regulación. Entonces, pues eh, nos pareció muy bien traer a, a un guanajuatense jurista con mucha, ya con mucha experiencia en el campo de, del derecho para platicar de estos asuntos. Entonces, eh, Manuel ya está en Que va a señal. Eh, recién estaba de perdón ya, ya me oyen mm. arce ya apagas el internet se te corta paga el internet ya está muy mal el internet desde hace días ya te cortaron entonces, el subsidio en el CIDE ya te la quitaron el CIDE el subsidio entonces resulta resulta que este ya está impuesto eh, Manuel del, del, del asunto ya lo, lo tuvo oportunidad de, de, de revisar y pues eh, quisiéramos tener su opinión y sus comentarios sobre esta cuestión. Gracias Memo. Bienvenido Gracias. Manuel. Nena, antes de venir, porque nena acaba de entrar, Manuel fue secretario del ayuntamiento en la época de Cachufo. Es un excelente abogado, ahora está litigando en México, pero conoce perfectamente las venas del municipio por la pregunta que me haces ayer hago esta acotación un excelente abogado adelante pues muchas gracias la verdad es que me siento muy honrado de participar primero en el en el foro y, y con personalidades tan destacadas eh, como como ustedes y, y bueno muy muy feliz de de regresar aunque sea de esta manera a, a Guanajuato me gustaría nada más hacer una acotación Sí, fui secretario del ayuntamiento eh, con licenciado Arnulfo. Quizá fue su última administración. Este, me tocó cerrar básicamente la administración. Eh, digamos, esa administración inició con la, con la secretaría en manos del de licenciado José Jesús Pérez casas. Y, y ya cuando el licenciado Arnulfo y él deciden irse a la campaña a, a las diputaciones... Eh, se queda como interino el contador Juan Antonio Valdés y, y por azar del destino este ahí me, me saqué la rifa del tigre para cerrar la administración fueron eh, más o menos seis siete meses y bueno fue una experiencia yo creo que de las más bonitas y más enriquecedoras de toda mi vida este, y muy muy muy grato además bueno eh, básicamente este tema pues ya tiene una historia muy muy larga no el, el tema de los terrenos del, del de Ferronales ahí en Guanajuato y el primer contacto que yo tuve con ese asunto fue precisamente cuando el licenciado Arnulfo eh, Vázquez Nieto traía este proyecto de dignificar de cierta forma el área donde estaban instalados muchos comerciantes eh, y, y, e incluso gente viviendo ahí no eh, gente a la que se le había permitido por ferrocarriles en algún momento se le habían dispuesto eh, algunos espacios de terreno, eh, por estar vinculados incluso en algún momento a, a, la, a la operación de la empresa. Entonces, eh, se inició con ese trabajo, lo recuerdo muy bien, ahí en la Secretaría de Ayuntamiento estuvo interviniendo incluso de manera directa alguien que estuvo recientemente con ustedes, que es la doctora Diana Martínez, <coughs> facilitando algunos diálogos con la gente que estaba ahí para pues, para invitarla a, a hacer un cambio de, de, de ubicación y, en fin. Entonces, fue un proceso muy, muy intenso, muy desgastante, que tenía básicamente ese propósito, ¿no? Eh, vamos eh, mejorar las condiciones de que están ahí y un poco ofrecer la alternativa de cómo mejorar la condición de vida de la gente que vivía ahí. Pues. Eh, y, bueno, ya después eh, salimos y se vino toda la demás eh, situación con con los terrenos liberados y toda ya la edificación que se hizo en aquel entonces. Eh, por lo que sabemos, pues esto evidentemente eran territorios o terrenos federales en manos de, de ferrocarriles, y por medio de un acuerdo, de un convenio, se, se le entregan al municipio con una cierta determinada finalidad. Y aquí es muy importante destacar esto porque... Eh, en derecho administrativo, eso es fundamental para, para decidir los futuros, o el uso futuro, o la disposición de los bienes en manos de, de autoridades públicas, o de organismos públicos. Eh, digamos, cuando se, cuando se destinan a un determinado fin esos bienes, pues todo el uso que se le dé, la disposición que se le dé, tiene que ser compatible con esos fines, eh, sobre todo si, si se habla de fines, por ejemplo, culturales, ¿no? O, o, de, o educativos o científicos. Es decir, si hay un bien destinado por la federación a través de gerronales a un uso educativo, cultural, científico, no puede uno decir, bueno, ahora ya va a ser este, un área de explotación comercial, ¿no? Básicamente, y, y cambiar el, el destino así de buenas a primeras. Para lo cual, pues, ni siquiera es suficiente la, la voluntad o la buena voluntad del alcalde o, de, o del ayuntamiento. ¿no? Esto, esta relación se rige a través de, de estos instrumentos con la entidad que efectivamente dispuso de dinero. Entonces, digamos, ahí hay un ángulo jurídico muy importante que debería de estar muy bien cuidado por parte de la administración municipal y de ese modo, a partir de tener esa certidumbre de, ¿En qué condiciones se otorgó eh, eh, la posesión, digamos, de, de esos terrenos al municipio? Eh, ¿Qué márgenes hay para, para usarlos para ciertos ya fines más particulares específicos? ¿no? Entonces, partamos de eso y, y creo que ahí quizá pudiera existir alguna omisión o falta de comunicación que no es infrecuente entre los gobiernos locales y la federación sobre qué está pasando, qué ha venido sucediendo con esos terrenos en los últimos 30, 40 años. Este, entonces, digamos, ahí hay un tema. Eh, luego vuelvo a, voy, regreso a esta parte de pues, qué, qué se hace a nivel municipal. Obviamente, se sabe de hace muchos años, esto no es nuevo, las administraciones municipales eh, en particular, las estatales, suelen ser de dueñas de terrenos, territorios, y, y, y pueden desafectar esos bienes para ciertos fines. Eh, incluso en ocasiones se ha tocado que, no nada más en Guanajuato, capital, sino en otras ciudades, se desafectan ciertos terrenos pues, para construir vivienda, para hacer un parque, para temas de equipamiento urbano. Eh, pero ahí uno parte de la idea de que es el municipio el que tiene el total dominio de sus bienes. De modo que, si en presencia de, de una limitante, como que es un convenio donde el propietario, el poseedor original, le da al municipio eh, un terreno, y ese terreno tiene un fin, pues el municipio, por muy soberano que sea, simplemente no lo puede cambiar, porque sí, hay un acuerdo de voluntad que de se debe respetar. Entonces, eh, digamos, no, no, no cuestionaría yo en principio la de legalidad de, de los acuerdos tomados, eh, por el pleno del ayuntamiento sino más bien el fondo de, del asunto en términos de si realmente eran disponibles o no sus bienes y para qué ¿no? este, esa parte creo que se debe aclarar de manera muy muy muy, muy eh, eh, eficaz, muy eficientemente y debe ser no solo de cara a ferronales, ¿no? que ahora entiendo ya incluso intervino sino de cara a, a a los guanajuatenses, a los ciudadanos. Porque finalmente, pues, se supone que lo que se hará ahí representa un, un beneficio social, ¿no? Pues se supone. Entonces, desde ese punto de vista, ahora viene la otra vertiente que es más de política pública, ¿no? Es decir, salvados todos estos caveats, todas estas advertencias de orden jurídico, eh, y, y bueno, como se deba resolver, que incluso. En, yo me imagino, en tribunales federales. Este, ¿Qué pasa con la decisión? ¿no? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿A qué obedece la decisión de hacer eso en esos terrenos? Este proyecto en esos terrenos. Y aquí vuelvo yo a un poco la, la lectura que, que hice muy rápidamente del dictamen del Congreso para autorizar el endeudamiento. Me llamó mucho la atención dos cosas. Uno es que desde un punto de vista legal digamos el congreso lo que hace es tratar de encuadrar el proyecto hacia la generación de, ya decía un beneficio social dos, la generación de un bien de dominio público y tres eh, su relevancia para los servicios eh, municipales, los servicios públicos la cultura, la ciencia y la educación esos tres elementos me parecen súper tomarlos eh, en serio, porque, eh, digamos, uno podría decir que está justificada toda la parte financiera, ¿no? Eh, todos los números están muy bien hechos, se ve que hubo un apoyo muy importante de, de comisiones, eh, eh, hay un, un trabajo interesante en la parte numérica, para decir, bueno, pues, sí, es sujeto de crédito, puede pagar, hay un nivel bajo de endeudamiento, este, los recursos disponibles son suficientes, etcétera. Pero más allá de eso están estas, estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la verdadera problemática que quiere resolver eh, el proyecto? ¿no? O sea, se entiende, pues, hay problemáticas inherentes a la operación de un museo. Los baños, por ejemplo, o si están en malas condiciones las paredes, o si se hace una fila muy larga, etc. Eso es normal. Pero eso no necesariamente significa que hay un problema público, ¿no? que se deba resolver, además con dinero que el municipio no tiene. Es decir, pidiendo crédito. Y, y creo que eso es muy importante en el contexto de, de cuando hablamos de políticas públicas y gobiernos eficientes. Este, Realmente, ¿cuál es la prioridad del gobierno municipal cuando plantea este proyecto? Sabemos que Guanajuato, como entidad, tiene graves problemas de carencias sociales desde hace muchos años, no necesariamente producto de, de la administración del señor Navarro. Este, pero pues al final de cuentas uno pensaría, desearía, que su gobierno municipal, a la hora de pensar en estos proyectos, tuviera presente la manera en la que ese proyecto en particular le va a pegar a resolver alguna de esas carencias sociales. ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de rezago educativo, por ejemplo de niveles de ingreso, este, quizá de fuentes de trabajo. Eh, y esa parte a mí me parece que está muy pobremente ilustrada en el proyecto y en el dictamen del Congreso. Esa parte creo que es esencial para definir que efectivamente el proyecto tiene un, bien, un beneficio social, porque además el, el, el dictamen lo dice, va a tener un beneficio social directo e indirecto. Y, y uno se queda pensando, bueno, pues ¿En términos de qué? De entradas, de, de visitantes, de ingresos para el municipio. Y eso en automático no es un beneficio social, eso, eso en todo caso representan, pues, digamos, eficiencias en todo caso. Pero luego viene la pregunta de hacia, ¿para qué se quiere eso? Realmente, ¿para qué se va a, a, a, a emplear esa, esa mejora? Entonces, bueno, en otra parte dice pues para la mejora de los servicios públicos, el municipio tiene su, su, sus atribuciones, la prestación de servicios públicos. Ah, bueno, muy bien, pues vamos a ver. El, ya sabemos que el Museo de Momias es básicamente el segundo, la segunda fuente de ingreso, que, de manera impresionante, ¿no? La primera vez que yo me enteré después fue cuando estaba presente en un municipio, y, y yo no lo podía creer, o sea, es algo, es algo impresionante, ¿no? Es incluso más que en realidad, eh, en algunos años podría haber algunas variaciones. Eh, pero viéndolo en perspectiva, pues es la, es la segunda fuente de ingresos. Entonces, ¿esa lana para qué se va a, a destinar? Y, y cuando ya hablamos de dinero, pues hablamos de dinero en dos dimensiones. Uno es el crédito como tal, los 70 millones de pesos, y lo otro es lo proyectado, eh, que se va a generar como ingreso. Y ahí la pregunta es, ¿ese dinero efectivamente en qué se va a reflejar como mejoras de los servicios públicos municipales. Ese planteamiento tampoco está. Entonces, otra vez, ¿no? volvemos a generalidades, afirmaciones, como muy en, en abstracto, que yo no digo que estén mal, pero cuando ya se habla del ejercicio de recursos públicos, de endeudar a la gente, tiene que ser mucho más claro. O sea, ¿no? no estamos este, en un país eh, rico, mucho menos ahora, en la situación en la que nos encontramos, y eso conecta un poco con el tema de prioridades, ¿no? ¿Por qué en este momento, en la situación económica que existe en el país, completamente en Guanajuato, viniendo de una pandemia tan severa, con las carencias que se han demostrado que siguen existiendo a nivel estatal y municipal, no, no, no por la prensa, por el Coneval, por el organismo que evalúa carencias sociales a nivel nacional, eh, y además en un ejercicio que ya, ya abarcó 10 años, de 2008 a 2018, ¿cómo conectan esos recursos con, con la atención a esas cosas? ¿no? Que deberían, yo creo, y es mi función de estar en, presentes en la agenda pues de manera prioritaria de cualquier gobierno. ¿no? Entonces, esa es eh, otra cosa. Y, y, y el tercer elemento es esta vinculación que se le pretende dar con, con el argumento de, de lo cultural, lo científico, lo educativo. Y, y bueno, ciertamente uno reconoce, creo que se debe reconocer, que muchas cosas que se han formado en las, por las sociedades, o han derivado en tradiciones o en eh, aportes culturales a las sociedades, pues deben preservarse, ¿no? deben preservarse, deben quizá mejorarse las condiciones de, de, en las que se presentan, se exhiben, en concreto hablando de, los, de, los, de las momias, de cuerpos momificados. Ahora, hay una pregunta ya cada vez más, más, más fuerte. ¿Qué tan pertinente es seguirle metiendo dinero a esto? En dos dimensiones. Una es, ya sabemos que las momias son muy importantes para el municipio, pero que no, el municipio es capaz de agregar a su oferta algo más atractivo, más diversificado, que incremente los ingresos de una manera, pues, distinta. Y segundo, hay una, hay una dimensión bioética, que incluso ya ha sido materia de cuestionamiento por la Comisión de Bioética de la Secretaría de Salud, <coughs> diciendo, oigan, este, o sea, a lo mejor no es tan pertinente la manera en la que están exponiéndose esos cuerpos, ¿no? Y si hablamos de cultura, de proyectos culturales, a mí se me antojaría, cuando menos educativos, se me tocaría saber de qué manera este proyecto atiende la elevación del nivel cultural o educativo de la población del municipio de Guanajuato, de los turistas que vienen. De qué forma se le informa a la población eh, de, de cuestiones científicas o culturales, lo que representan las momias para la cultura guanajuatense o para la cultura de México en general. La verdad es que eso es inexistente, incluso en la lógica, y creo que lamentablemente así ha sido durante muchos años, ha sido inexistente en la narrativa del museo. Eh, yo acabo de ir hace poco tiempo con, con mis suegros y, y con mi hijo, eh, mi hijo tiene ocho años, me cumple nueve, y pues empezó ya hace algún tiempo con el rollo de los zombies y las momias entonces, pues a su mamá se le digo, eh, pues vamos al Museo de las Y ahí vamos al Museo de las momias Y pues el Museo de las momias sigue siendo el Museo de las momias que yo conocí cuando era niño también. Y aquí mi papá que está presente, donde mentir los, los invitó a nos de para ver. Es la misma narrativa, básicamente. O sea, este cuerpo de esta señora, y pasó, y quizá la mataron así, y se volvió así, y se volvió vivo, y esta es la momia más pequeña del mundo, y bla, bla, bla, bla pero detrás de eso no hay realmente un discurso educativo o cultural, eh, yo creo, de calidad. Y, y, y Guanajuato tiene uno de los niveles de resejo educativo más importantes del país, eso es histórico. Entonces, ¿cómo resuelve este proyecto? ¿Cómo atiende? ¿Qué aporta a la resolución de ese problema el proyecto? Entonces, a mí me encantaría ver, obviamente, un museo como a todos, creo, un museo muy bonito, muy bien montado, con una muy buena museografía, mucha información, recursos digitales, hablando de, lo, de la riqueza que representa ese tema en, en este, eh, para Guanajuato y para México. ¿no? Este, ¿Qué significa eso para la vida de las personas y en qué lo enriquece a uno? sin embargo parece que no está realmente vinculado a eso, aunque nuevamente se pone en la mesa ese argumento, pero pues sin mayor eh, sustento. Entonces, con eso quería eh, eh, participar eh, y bueno, básicamente eh, nuevamente agradecerles la oportunidad y, y, y, la, y el gusto de estar en contacto con ustedes por este medio. Sí, le sí, damos la palabra al Piri, porque es día de su santo. Aparte de eso, porque soy fundador de la, del movimiento, y me sorprende tener a Paco Montiel tan apegado a la... Mi <ríe> abogado, hay algo que me porque Yo, para unos 5 o 6 años, por un cliente de unos terrenos que vendieron cerca de la vía. Nunca pudieron comprobar legalmente ante el Ministerio Federal la desincorporación ante la Cámara de Diputados de los bienes inmuebles de ferrocarriles nacionales. Por eso es que hoy sospecho yo como abogado que la donación es la forma de protegerse los que han administrado la liquidación de ferromex o ferrocarriles porque no pudieron hacer en ningún momento un traslado de dominio porque nunca ha existido el acta de desincorporación de los bienes inmuebles, como lo exige la ley en la Cámara de Diputados. ¿Tú qué sabes de eso, abogado? Honestamente, me parece me parece muy me parece muy relevante el punto. Yo no recuerdo haber eh, visto algo como eso. ¿No? También tengo una memoria medio malona. Pero me acordaría, porque... Digamos, habría sido uno de los elementos más importantes eh, a considerar a la hora de, de hacer cualquier cosa en el ferrocarril. Eh, o en, la, en los terrenos, ¿no? Digamos, afectados de esta forma. Yo no recuerdo la existencia de documento. Ojalá existiera. Eh, pero si no lo existe, pues entonces todavía el vicio es mayor, ¿no? Es todavía más grave. Porque hay un, hay un pecado original ahí que ya está cubierto o incluso me parece que viciaría el convenio entonces no lo sé, quizá haya necesidad de hacer esta, una investigación mucho más profunda pero ciertamente si esto no es evidente pues todavía es más cuestionable el, el expediente ¿no? me parece para terminar Carlos la donación como tal cual está en el documento que tiene el ayuntamiento, el ayuntamiento, claro, uh -huh. dice que es a título de donación. Y ese título de donación, la jurisprudencia de la soberana corte dice que las donaciones son reversibles, pueden uh -huh. ser reversibles. Claro. En este caso, la carta que le están mandando al ayuntamiento, dirigida al edil, le dice que no donaron Ferrocarril los terrenos para el fin que él está haciendo. Y que ya desvió la intención. Esto mete en un dilema a la Cámara de Diputados. ¿Cómo autorizó la antigua Cámara de Diputados un crédito con esos vicios procesales? Son vicios procesales, abogado. Es muy delicado claro. lo que está en juego, porque involucró a la Cámara de Diputados local pasada, donde estuvo la secretaria del ayuntamiento actual, que era diputada local antes, Marta Salgado, y sabe bien que hay un vicio de origen. Y a la hora que autorizan un crédito con esos vicios ocultos, le llamaré yo para hacer descender. ¿Qué sucede? Que no tiene validez el crédito. Es, es, es Marta Delgado. Marta Delgado. No tiene validez ese crédito, abogado. Ese es el debate de esta mañana. Sí, de acuerdo. La autorización. Creo que, creo que la, la, esa situación, digamos, es esencial para, para la viabilidad del proyecto. ¿No? Insisto, toda la parte de los números y todo eso puede estar muy bien escrita y qué bueno que Guanajuato tiene un doble A de calificación crediticia, que, en fin. Pero ese, ese no es el fondo, ¿no? Es más bien qué está pasando desde atrás con los antecedentes que conocemos y que terminan en una decisión eh, primero del ayuntamiento de hacerlo, ¿no? De, de hacer el proyecto, luego de autorizar. La, las gestiones ante el Congreso y luego de, de embarrar al gobierno estatal y a la Cámara de Diputados en todo este embrollo, ¿no? O sea, digo, yo no, insisto, quiero pensar en que, en, en, en este principio de la buena fe de la administración, yo soy un fiel creyente de eso, aunque cada vez sea menos, menos, menos se acredite, pero quiero pensar que eso de alguna forma Anduvo ahí en la cabeza de quienes analizaron esto en la Cámara o en algún otro lugar. Lo que sí es imperdonable es que en el ayuntamiento eso no se haya advertido, y por supuesto no se le ha puesto sobre la mesa la problemática jurídica, ni al Congreso del Estado, ni al gobernador, ni a nadie, ¿no? O sea, simplemente, pues, sí, no, pues ya lo autorizamos nosotros, este bravo, eh, ¿no? ahí hay un convenio, pues sí, ¿qué tiene? Ahí, cámbiale tantito para que. Ponle cultural ahí a lo de las niñas para que quepa. Ponle educativo. Este, ponle... O sea, eso no resuelve el problema. Y no estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Para finalizar, entonces, Carlos, ¿cuál es la diferencia entre este ayuntamiento y lo que hace el PGE al violar la Constitución? ¿Dónde veo la diferencia? No veo ninguna. Están igual. Están igualitos. Se están mintiendo <risa> la Cámara de Diputados. Porque la Cámara tiene un departamento financiero aguas, abogado que analiza una cosa la correa financiera telichas Google. Eso lo, no, los instrumentos de validación del terreno. Ese uh -huh. es el problema. Ese Correcto. Es el tema, yo soy abogado que carece de muchos vicios y ese es el tema, ahí está la carta y el documento que manda Ferrocarriles. Por eso sí. estoy como abogado me parece súper interesante lo que vaya a contestar Fernández. Yo no sé si ya contestó Fernández. No, pero más bien, me equivoqué. Sí, ya vi que Fernández mandó la carta, pero estaría muy interesante ver qué va a contestar el ayuntamiento. ¿no? Porque ahí es en donde debería flotar este documento, por ejemplo. Ah, mira, mis antecedentes dicen que está esta incorporación, que está este convenio, que está este convenio modificatorio, que está esta, lo que sea. Eh, en donde modificamos el fin, en donde, no lo sé, y, y pues está todo bien, ¿no? Eso pero debe haber acuerdo de las partes, abogado. Para ¿De? modificar el fin, debe haber acuerdo de las partes. Debo claro. De que exigir el acuerdo de las partes. Eso es un alegato jurídico, perdonarse, pero el municipio debe demostrar que hubo un acuerdo y un beneplácito de la parte contraria para hacer lo que está haciendo si no no tiene validez el crédito y la cámara de diputados ahí tiene una gran responsabilidad por haber autorizado ese crédito sí ahora creo que esto va a conectar después con las revisiones que pudiera hacer la auditoría superior ¿no? por ejemplo ahí sí. yo creo que hay un acento particular que hacer si es que lo hace y si no a nivel federal también o sea sí. esto está involucrado un o un conjunto de bienes de naturaleza federal o sea no nada más se agota en el ámbito de lo local entonces quizá hay hasta una avenida con las revisiones de cuentas que hace la Auditoría Superior de la Federación a nivel nacional es decir entiendo que pudiera haber algo de responsabilidades administrativas sin embargo pues en ese ámbito se agotan se las cosas de una manera increíblemente fácil y muy poco muy poco halagadora para los ciudadanos pudiera haber incluso un tema de no sé, hasta penal, pero no sé si realmente un tema de peculado o cosas así prospere a nivel local, pero me parece que cuando menos una responsabilidad de, que pudiera determinar un órgano federal del ayuntamiento, del, del municipio, en el manejo de esto, es una avenida razonable que a lo mejor habría que pensar. ¿no? Finalmente estos bienes Sí, sí, han sido sí, han seguido siendo este, federales originales de la federación ¿no? Ay, es, es algo interesante que habría que, que, que revisar bien pues si no demuestran, con todo respeto yo intervengo como abogado Carlos y no, si no demuestran el municipio la cámara de diputado local que es la que tiene hoy la responsabilidad Manuel, y si no demuestran que tenían un convenio con ferrocarriles que tiene beneplácito para poderlos vender, estar en un delito se puede tipificar de fraude fraude, porque estás engañando al que le vende. hay 21 terrenos vendidos no me puedes decir que no conocías, ¿tú? a la hora de tirar la escritura vas con un notario público y le explicas que está libre de gravámenes y el origen del bien hasta el notario público tiene broncas allí ¿eh? sí, correcto no es un sí, tema correcto. sencillo ¿eh? no, no, no Sí, estoy convencido que debería existir un, cuando menos un, bueno, obviamente los antecedentes federales y locales de esto, pero frente al convenio o el contrato de donación para un fin determinado, debería existir otro instrumento que lo modifique para poder hacer esto. Y eso Bien, me, lleva, me lleva a otra cosa. Digamos, el, el museo como tal, pues el proyecto como tal no nada más es el museo. Hay un área comercial ahí que, que se quiere desarrollar. El 75%. Y uno, y uno piensa, y, y, o sea, ¿cómo? Eso va a ser para, para, una, para explotaciones privadas. ¿Eso a quién beneficia y a quién deja fuera? ¿no? Es decir, ¿qué grupos realmente se van a beneficiar de eso? A mí, yo dudo mucho que, que, que, que, lo, que se beneficie la población en general del municipio de Guanajuato. Entonces, otra vez, volvemos a lo mismo. Me parece que, que es... Este, muy relevante sí saber eh, si realmente está en los límites del convenio eh, este uso que se le quiere dar. Pero este es tirar la liga al punto de meter cuestiones que van a ser finalmente de aprovechamiento privado. Pues también como que suena un poco mal. <ríe> no lo sé. Pero suena raro. Es un no delito, que... abogado. Es un delito. Claro. Por favor. Ahí hay cosas que... El notario público debería exhibir en su escritura los antecedentes. Por ley lo exige. Estoy escribiendo, porque hay 21 ventas, 21 ventas. Estoy en mi protocolo explicando la venta. Y aquí están los antecedentes. Ferrocarriles mexicanos autoriza al municipio a vender este bien. Y no existe eso hasta hoy. Ese es el gran problema. Hay muchísimos lucros en este tema. Congreso del Estado, notarios y ayuntamiento. Esos tres tiene un gran problema hoy ¿eh? sin duda así es que pues hay materia como dice el juez hay materia y más ahorita que están bien bien acomodados los del PG que a todos meten a la cárcel adelante Carlos no bueno yo creo que ha sido una una este crónica muy interesante de Manuel de de la parte jurídica y el desenvolvimiento jurídico de este de este tema con un buen buen análisis un análisis muy puntual eh, de, de de los porqués. se ha dicho que es procedente o que era procedente este empréstito eh, lo primero que llama la atención es que si no va a beneficiar a todos entonces por qué un empréstito que va a, van a pagar todos los guanajuatenses sería el primer tema de decir oigan pues, ¿qué no pensaron que esto se podía hacer con el dinero de los, de, de, de los propios comercios, etcétera? Ahí se podría financiar. ¿Por qué? ¿Por qué nos no se endeudan? O sea, eso está ya mal planteado de, de saque en la parte financiera, porque ahorita dijeron, bueno, habría que ver los números. Bueno, de entrada, la lógica financiera te dice, oye, pues no tiene... No tiene pies ni cabeza esto. Como no tiene pies ni cabeza el gobierno actual de Guanajuato, capital, pero bueno. Entonces, este, a ver, sí es un problema bien grave, porque, primero, está tocado de vicio, de una nulidad, este, pues absoluta el asunto, porque no está desincorporado. Por si no fuera poco eso, esta cláusula tercera del del convenio de donación, pues queda muy clara la posibilidad de reversión. Eh, luego de, ahí está la cláusula tercera, este, que dice precisamente eh, si no hiciera la utilización del bien en el, en el fin señalado, ya me lo cambiaste. Perdón. Eh, bueno, el asunto es que se puede revertir, o sea, que la Federación puede volver a recuperar esos terrenos si se hacen cosas para los cuales no está este, eh, eh, no está eh, decidida la donación, no está ubicada dentro de la, la donación. Por si fuera poco el asunto de que, de que evidentemente un centro comercial, un, un museo probablemente sí, claro, pero un centro comercial no. Y fíjense que nunca han hablado de mercado, han hablado de centro comercial, porque quieren vender, vender este, eh, locales. Eso es lo que traen en mente, locales para los cuates. Estamos ante un acto de corrupción llevado a cabo por toda una red de corrupción que opera en el gobierno municipal. Y por lo visto que esta red de corrupción engancha, y ahorita lo vamos a ver, en la parte del Congreso. Esencialmente con el diputado Sanela, que es el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso. Ahorita entramos a ese asunto. Pero entonces, es de escándalo. No hay por dónde, no hay posibilidades de sacar este asunto en, en la parte de los terrenos. Estamos hablando nada más de la parte de los terrenos que fue la que, la que analizó ahorita Manuel. Pero si nos damos el brinco de la parte de los terrenos donde no hay pues, este no hay desincorporación, no se cumplen con los con los con con el objeto para el cual está destinado en el propio convenio. Más allá de eso, hay 21 terrenos vendidos. ¿Con quienes Sabemos que uno de ellos es con ¿De dónde sacan que podían vender terrenos? ¿Y quién vendió el terreno del Real de Minas? El alcalde Navarro. Perdón, el terreno del Real de Minas lo vendió el alcalde Navarro en 2019. Está metido en un brocón el tipo. Bueno, entonces, resulta, fíjense, análisis general, resulta un proyecto que no tiene permiso de Lina. Segundo, el proyecto, ni de ICOMOS, ni nada. No tiene momias, porque están analizando las momias. Las momias del siglo XIX son patrimonio federal y el INAH ha decidido que esas no se pueden mover. Entonces van a, ser, van a perder ahí como las dos terceras partes de las momias. Entonces no tienen momias para exhibir, porque otra parte importante de las momias ya está exhibida en el segundo museo, que es el de sangre de Cristo, allá por Cristo Rey. Bueno, entonces, uno, no tiene permiso el INAH, no tiene momias, van a tener que dejar funcionando, y eso, a ver cómo lo van a resolver, el Museo de Sitio, porque Lina dice. Porque ¿Es Lina que... dice que eh, se, se cortó tu señal. Págale el internet, no, no, mi Págale no, no, ya el internet a Carlos. Sí. Está muy mal, está muy mal. Vamos a tener que cooperarnos A ver. Vamos. No hay museo. Espérame, Piri, no me distraigas. Entonces, no hay permiso, no hay momias, hay que dejar el museo de sitio y eso les cambia toda la perspectiva económica de un tercer museo operando. ¿Sí? Este, eh, y por último, no hay terreno, no hay terreno porque el terreno, el terreno es de ferrocarriles, está condicionado y no lo pueden, no pueden construir eso que quieren construir ahí. Entonces, pues no tiene nada. Ahora, es increíble que el ayuntamiento, el principal, el principal responsable el ayuntamiento. Se, se interrumpe. El, sí. Otra vez. el responsable oh, oh, es el ayuntamiento de Guanajuato. Bueno, oh, oh, el responsable bueno, sí. está bloqueado sí. por Navarro. Estás bloqueado por Navarro, Arce. Navarro bueno, bloqueado. No voy a hacer una cosa, me voy a meter por otro medio a ver si ya puedo entrar. Entonces si ahorita se oye, pues, no, no sí. tiene nada el proyecto. Es curioso, primero, que el ayuntamiento lo haya pasado así. Son unos irresponsables. Pero peor tantito el Congreso, porque el Congreso tiene toda una infraestructura para el análisis, tanto jurídico, político, social, y, por supuesto, financiero y económico. Y Esto tiene obligaciones en la ley, el Congreso del Estado también. Lo que hizo el Congreso, se los digo así, descarnadamente no tiene madre. Voy a, pon, voy a poner una parte de nuestra sesión del Observatorio Ciudadano del día 2 de septiembre del año pasado, donde estábamos viendo este asunto con el licenciado este, Juan Antonio García Villa. Voy a ponerlo para que lo veamos. No han sido este, solventados. Entonces, ¿qué sucede pues porque... Ya entramos a, un, a una cuestión atípica, porque yo sí siento que el legislador prevé que el ayuntamiento, el ayuntamiento hizo su chamba, pero ¿hasta dónde es la responsabilidad de los diputados verificar esto y en su caso devolverle al ayuntamiento el, el, el asunto, este, o bien solventar ellos lo que no solventó el ayuntamiento? ¿En dónde estamos parados, Juan Antonio? Mira. He insistido ante la exposición inicial en cinco palabras que, para un lector rápido de la Constitución, le pueden pasar inadvertidas. El párrafo tercero de la fracción octava del artículo 117 dice lo siguiente: Las legislaturas de los estados, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, Deberán actualizar los montos máximos para que, en las mejores condiciones de mercado, contratar dichos empréstitos de obligaciones. Aquí subrayo. Previo análisis de su destino. Si el estudio de la construcción de un museo de monjes y no se tienen recabadas las actualizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de los otros requisitos que se deben cumplir. Bueno, lamentablemente la legislatura no estaría cumpliendo su función, pero los ciudadanos tendrían que señalárselo expresamente, porque capaz que un buen número de diputados, incluidos quizá algunos de la propia Comisión de Finanzas, desconozcan o no tengan de momento presente esta exposición, habría que enfatizarla. Obvio. Tú estás haciendo el análisis muy global de, de que si sí es una inversión pública. Productiva, digamos así en frío, de que está hacia las garantías, la más cómoda, ya le dije, es que eh, eh, las participaciones federales garanticen el pago del de préstamo, de los plazos, las mejores condiciones de mercado, esas se sí, tienen que ver, dice la ley, 10 días después de, contrat, de contratar, se le da un informe muy completo que fueron las mejores condiciones de mercado, pero esa, ese requisito obviamente es a posterior a la aprobación del endeudamiento por parte de la legislatura, entonces toda esta serie de requisitos que quizás se cumplan en, de manera fría, pero el otro previo análisis de su destino, que encierra todo, que encierra no solo los aspectos financieros, económicos, jurídicos, sino los que pueden pasar en cuando se trata de, de, de un endeudamiento tan sin como es este, no porque no, no es frecuente que se autorice un endeudamiento para ser en un museo de Eso, yo creo que es un caso único, la cuestión extraña, pues si se lo planteamos en un frío, algún legislador de mi papá que se va para atrás, o de mi propio estado, ¿cómo? O sea, no es lo mismo que una carretera, un puente, un, un, un, una edificación pública, en fin, es una cosa muy, muy extraña, ¿no? O su género no, pues, se ameritaría por lo mismo un análisis muy completo, no solo para ilustrar a los legisladores, sino también para conocimiento pleno, previo de la pública, pública que finalmente pueden influir y señalar que, que, o enfatizar que es en esta materia no solo por los desórdenes del pasado reciente de muchos estados sino que ameritó que el constituyente permanente le pusiera un gran candado hasta ahí hasta ahí la referencia a nuestra anterior sesión para, en donde se, hace, se hizo un análisis de, de septiembre de este mismo eh, asunto que estamos tratando el día de hoy y hay que ver que este análisis se <risa> ya se trabo. Carlos dijiste hay que ver que este análisis y ya no se dio nada <risa> Vena, llévale un teléfono a Carlos es tu vecino cercano. Este, no, es. Sí, Carlos. Sí, este, se estaba haciendo precisamente antes, antes del, antes de la aprobación y lo advertía el maestro García Villa cuáles eran las condiciones y, y es importante que lo haya dicho García Villa porque García Villa es un gran conocedor de, de, de, de los procedimientos legislativos. Es un constitucionalista también, de primera. Está Maestro de la, de la Universidad Iberoamericana en Torreón, pero aparte un panista muy destacado, que, los, que la mayoría panista en el Congreso debería de haber escuchado pues no, no escuchó nada y lo aprobó flat. Sí, a, a mí me parece muy pertinente todo lo que señaló el, el doctor García Villa. Okay. Eh, digamos, en, en, en, visto en forma global, todo el expediente pues, tiene problemas. ¿no? Por todos lados, desde su conformación documental, las aprobaciones, los fines ¿no? a los que se está destinando, y como decía yo también hace ratito, pues ¿cuáles son los objetivos? ¿No? O sea, ¿Realmente esto es una acción de gobierno, de gobierno en términos de, del responsable de resolver problemas públicos sociales o es simplemente un proyecto este, económico? Eh, y creo que, visto desde ese punto de vista también, no hay manera de justificarlo pues en el fondo insisto, pueden estar cubiertas como bien decía también el doctor García Villal, pueden estar cubiertas eh, cuestiones formales ¿no? formalidades, números cosas de ese estilo eh, corridas financieras calificaciones, eh, todo eso está, estaría digamos, eh, bien pero eso no dice nada de la legitimidad y de la legalidad del proyecto al final de cuentas esos conceptos son distintos a debilidad económica. Pueden haber cosas ya desde, desde el punto de vista económico eh, como, como el exterminio de poblaciones este, en, en contextos genocidas y no por eso están justificado. Es decir, hay, hay algo ahí que, que no se termina de entender o no se quiere entender deliberadamente porque detrás hay intereses distintos a lo público, al, al beneficio general, al beneficio social. Eh, y me parece que desde ese punto de vista es muy necesario incrementar ¿no? el, el, el énfasis en el escrutinio ciudadano y sobre todo este, llevar al, al, al máximo posible la exploración de las posibilidades para que las entidades eh, que pudieran tener alguna potestad de vigilancia o de fiscalización efectivamente lo hagan. Eh, y de ahí, bueno, pues... Eh, tratar de desprender responsabilidades que pueda haber. Por otro lado, me parece que no debería de escapar de, de, de la perspectiva el tema de la responsabilidad política. Después de todo, todas estas eh, malas acciones, eh, descuidos, eh, como quiera que se le llame, son imperdonables en el ejercicio de, de, del poder público. O sea, no, no, no hay manera de, de justificar eh, un desvío tan, tan evidente ¿no? de, de, del ejercicio del, del poder para, para este tipo de cuestiones. Y, y aquí el acento, insisto, yo en mi perspectiva está en, en, en los gobernantes municipales. ¿no? O sea, ellos son los que tienen en sus manos el proyecto, ellos son los que lo concibieron, ellos son los que lo plantearon, ellos son los que lo, lo empujaron. Y finalmente pues están ya a un tris de hacerlo, ¿no? Salvo por este tema del plebiscito que ojalá y, y sea, sea exitoso. Eh, pero, pero, digamos, ahí hay una responsabilidad que se tiene que adjudicar ¿no? a, a nivel municipal. A, a otros niveles me parece que, que es eh, igualmente importante, pero digamos, no, no, no, no me parece que sea en donde deba estar necesariamente la consecuencia directa de esto, ¿no? Ob evidentemente si hay intervenciones indebidas de funcionarios del Congreso del Estado, de funcionarios estatales, pues eso se tiene que vigilar y se tiene que corregir también, naturalmente. Pero la primera línea en donde la responsabilidad de esto debe recaer y las consecuencias son en el nivel municipal, porque se está hablando de dineros de los guanajuatenses eh, que viven en la capital, se está hablando de terrenos deberían de estar destinados a fines mucho más claramente vinculados a la, a la educación al, a, a, al desarrollo tecnológico a disminuir el de desarrollo educativo y esos beneficios la población de Guanajuato no nos va a ver con esto claro. Entonces, ahí es en donde me parece que debería de estar eh, más el, el, el, el recargón en la responsabilidad de, de, de, de esta situación ¿no? sí, vamos, a, vamos a pedirle ahora a Lolita que nos haga favor de leer la, la, las reacciones de la gente que está siguiendo esta sesión por eh, Facebook Live y que eh, tú puedas reaccionar eh, cuando lo consideres pertinente, Manuel. Uh, pero ahorita creo que ya no, ya no está más que su imagen ahí. Eh. Oye, Memo, sí. por aquí se oye mejor este, sí, perfecto, participación. Perfecto. Sí. Okay. ok, bueno. Sí, pero Sale. La, creo que Lolita no está, ¿verdad? Sí, no es ahí está, ahí está. Gracias. Adelante, Lolita. Necesitas abrir tu micrófono, ya lo habías abierto y lo cerraste otra vez. Sí. Ya, se ¿El micrófono? Está el micrófono el micrófono. El micrófono. Micrófono, Lorita. Ahí está ya. ¡Paco! ¡Paco! No, ya lo cerraste otra vez. ¡Paco! Ya lo abriste. Listo. Ya. Este, antes que nada, pues saludar y, y agradecer al licenciado Manuel Ramos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en la sesión del Observatorio, a todos mis compañeros y a los que nos están siguiendo en Facebook Live. Bueno, pues, este, efectivamente hay muchos comentarios. Eh, Ricardo Lara Ramírez dice, saludos, Observatorio eh, Ciudadano, saludos a Manuel. Eh, Mario Rodríguez Llebra, esto es un capricho burdo del alcalde y compañía, solo buscan sus intereses monetarios de este. Eh, Leonora Villegas dice, el municipio solo tiene una maqueta de un millón de pesos y un crédito de 70 millones. Lo peor, lo peor de todo es que estamos en una situación extremadamente precaria en cuanto a servicios públicos. Eh, Mario Rodríguez Llebra dice, de acuerdo con lo que comentó el licenciado. Armando Morales dice, Observatorio Ciudadano, hoy en Canal 4 Noticias se publicó la siguiente denuncias judiciales, pero no sé cuáles son. Leonora Villegas, habría que ver en qué condiciones están las momias de sangre de Cristo. Leonora Villegas dice, el rumor de que parte del terreno objeto de esta charla ya fue vendido, ¿es legal? Pregunta, ¿es legal? ¿Qué procede? También pregunta. Y Leonora Villegas dice, en su momento, el observatorio y otras asociaciones civiles locales le advirtieron a la Comisión de Hacienda del Congreso que su análisis no debía concretarse a la cuestión hacendaria, sino a la parte social y cultural, y los, y los diputados los desoyeron. Ahora sale a la luz el asunto jurídico del que terreno. ¡Qué pancho! dice Leonora. Eh, Mario Rodríguez Llebra dice, este caso se ve que tiene tintes políticos, ya que el Congreso Estatal, sin revisar el aspecto jurídico, de fondo de estos. O sea, no revisó la... Eh, Leonora Villegas, de, felicidades a los José's. Ah, es santo de los José's. Sí, es 19 de marzo. Felicidades, eh, Piri. No sé quién más sea José. María M. C. dice, saludos, excelente tema. Y Creo que son todos. No sé si me falte alguno. Y sí, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Me, ya digo, llegamos me, a, a una hora de, me, de, de la sesión, Carlos, adelante. Sí, a ver si, si aquí ya me pueden escuchar mejor. Este, no, que, creo que, que, que, que las reacciones pues se, compre, se compenetran de, de, de lo que se ha hablado aquí. O sea, eh, hay dos instancias responsables de, de este desastre que estamos que estamos analizando el primero es el ayuntamiento que nos hemos cansado de decir desde aquí desde este espacio que, que estaba mal el el, el ayuntamiento eh, ya la nena que participó en ese ayuntamiento y que votó en contra de ello nos platicó cómo les llegó un día la propuesta y al siguiente día lo votaron. O sea, hubo una, una este, irresponsabilidad mayor de parte del, del, del, del ayuntamiento. Por, el, por otra parte está el Congreso del Estado, porque pues de alguna manera, si realmente llevar a cabo, esto es bien importante políticamente, ahí están nuestros representantes también en el ayuntamiento. Pero los representantes más puros desde el esquema este, democrático en el cual se supone vivimos, pues está dado en el Congreso y ahí nuestros diputados tienen obligación de representarnos. Los diputados, cada uno nos representa a todos. No vayan a creer ustedes que un diputado nada más representa a, a los ciudadanos de, de su distrito. no. La representación es general de los ciudadanos del Estado. Bueno, pues ahí hay un señor que se apellida Sanela que se le advirtió el asunto también y con una, la verdad es que fue con una desfachatez terrible, pues pasó tranquilamente el, el, el, el, el, el endeudamiento. No le importó, maldita la cosa, el asunto, que estuviera mal, que no hubiera permisos, etcétera. Es el presidente de la Comisión de Hacienda. Presidente de la Comisión de Hacienda. Si tuviera un poquito de vergüenza, debería de renunciar a ese cargo. No debería ser presidente de esa importantísima comisión. Su irresponsabilidad es de tal tamaño endeudar a todo, a todo un municipio indebidamente. ¿En dónde está realmente la responsabilidad de nuestros representantes? Entonces ese señor ya debería estar siguiendo. en cualquier parte esto sería un escándalo mayúsculo y los diputados irresponsables estarían pidiendo licencia. Este es el asunto, me dicen incluso que ahorita ya va también para endeudar a los irapuatenses, él es de Irapuato, yo no sé qué traerá ahí también. El asunto es terrible para el Congreso. ¿A quién representa el Congreso? Hay que preguntarse desde ahorita. Nuestros señores diputados, la diputada de Guanajuato que está ahí, ¿qué ha hecho? Al contrario, no han hecho más que el ridículo. Y la verdad, atrás de todo esto, es que se niegan a representarnos. ¿Qué representan? Representan sus intereses. Representan, sobre todo... La indicación desde arriba, desde el Poder Ejecutivo, desde los salones del Poder Ejecutivo, de un acuerdo que tuvieron con el alcalde para decirles a los diputados, como ya se puso de acuerdo con nosotros, pásenselo. Eso es gravísimo. Y es tan grave que aquí sí lo vemos, pues prácticamente en todo su esplendor y con toda la tragedia y drama que significa esta... Situación de haberle dado la posibilidad de este endeudamiento a este al alcalde Navarro y a un ayuntamiento irresponsable. Se les está cayendo todo. Todo se les ha desmoronado. Otra vez no tienen permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No tienen momias porque no hay momias para exhibir en estos momentos y prob probablemente la indicación sea que nada más unas cuantas sean exhibidas y no pueden ser exhibidas paradas, tienen que estar acostadas, cambia todo el asunto museográfico, etc. Bueno, entonces, no hay aprobaciones, no hay momias, tienen que dejar el museo de sitio, eso pues van a tener que bajar los precios, y van a tener que dividir la demanda entre el museo de sitio y un nuevo museo, no les dan los números, por lo tanto. Y por último, no tienen terrenos, porque los terrenos están condicionados a una serie de situaciones y aquí no se cumplen. Bueno, desastre total. Se los advirtió el licenciado García Villa, se les advirtió desde aquí, hubo posicionamientos del Observatorio Ciudadano muy claros, les valió madre, no les importó nada, simplemente porque había un acuerdo político. Desde Palacio de Gobierno le dieron las instrucciones al señor Sanela, que no representa a nadie, de que pasara eso, y ahora lo que está pasando es que están metidos en un verdadero problema los señores diputados. Adelante, Lolita, por favor. Lolita. Ya se quedó. Nada más para reforzar un poquito lo que lo que comentó Carlos acerca de que también ya lo comentaron en los, en, en los eh, la señora Leonora en los comentarios. Eh, sí, cierto, este señor Sanela en su momento que era el presidente de la Comisión de Hacienda, es. se le advirtió, de hecho, Carla. Carla Piñón hizo una investigación y nada más eran de los botes de la basura, y eso fue antes de que aprobaran, de que aprobaran el endeudamiento. De los botes de la basura decía que era el mismo material, la misma marca, la misma capacidad del bote de la basura, y se le estaba aumentando en ese proyecto que habían mandado en este, de, de Hacienda, o sea, lo que a ellos les correspondía era checar cuánto era el monto, y todo eso, y ni siquiera eso hicieron. Porque se le se les, se les advirtió de que un bote de la basura, con esas características que acabo de mencionar, igualitas, costaba, eh, se subía en el presupuesto que ellos mandaron, a un 200%, casi 300. Y con, con bases verídicas, con toda un, una investigación que hizo Carla Piñón. Y aún así, este señor lo, lo hizo. También se, le, se comentó aquí mismo que este señor Sanela, cuando él fue regidor en el ayuntamiento de Irapuato, él también, soli, él también se, se, se, se puso en contra de un endeudamiento que iba para Irapuato. Y ahorita que está comentando Carlos que va a endeudar Irapuato, cuando en su momento él se opuso, eh, cuando fuera, fue regidor de, del endeudamiento en, en, en el municipio de Irapuato. Entonces, hay aquí... Se está viendo que sí son, y eso ya lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, son intereses políticos, no sé qué tenga este con su cuate Alejandro Navarro, porque ya sabemos que, que Alejandro lo único que quiere es eso. Un centro comercial, un negocio, y aquí hay dos tintes que no se han comentado y que lo hemos comentado, eh, sobre todo Carlos eh, ha comentado, que eh, o quiere... Que nadie visite el museo de las momias para que se vayan al museo de cartón que tiene su suegro y de los espantos y todo eso. Y, sí, y entonces, sí porque él ya prácticamente políticamente no, ya no está, está, no está acabado. ¿Por qué? Porque ya no se puede reelegir. sí Y no creo que con no. todo lo que haya hecho, con todo lo, el papel no. mal que ha hecho este vaya a, a reelegirse para algo se está se, se ve que quiere así como que ser el el gober, el gober precioso, pero no la verdad estaríamos pero si sí, fritos si esto llegara a suceder. Y sin embargo, pero también él quiere avanzar lo que es su negocio, ¿sí? Él dice que es que este que, que él él pertenece al gremio de de los de la gente de turismo, entonces pues, ¿qué es lo que quiere? Él este, afianzar su negocio, su negocio de su museo, ¿sí? En caso de que ya no quede en nada. Entonces, aquí hay dos tintes, ¿sí? Hay dos, hay dos, dos maneras de ver las cosas. Una, que es la política, que es sacar negocio, porque, bueno, to, para él todo es negocio, ¿sí? Va a venderlos, a lo mejor va a vender los, los locales o los va a arrendar a sus cuates. Yo no sé cómo le vaya a hacer este, lo de... Lo del nuevo museo, esperemos primeramente Dios y haciendo changuitos que no se llegue a lograr nada de, de, de este proyecto. Y por otro lado, pues afianza lo de su negocio, ¿sí? Como empresario que es el Señor. Y bueno, eso es mi comentario. Oye. Este, bueno, bueno, yo empiezo a despedirme porque ya es una sí. hora, cinco minutos. No una observación, Memo. Sí. Para Lolita, Lolita, en la política no hay muertos y Morena está recogiendo a todos los te apestan, es que Navarro se puede ir a Morena, no te hagan enrogar, pues puede irse a Morena, eh. Bueno, pues, muchas gracias, eh, al licenciado sí, Manuel Ramos, eh, Montiel, muchas gracias, muchas gracias. a ustedes, un gusto, gracias, licenciado. No, compañeros, nos vemos dentro de ocho días a las once de la mañana, en donde haremos nuevamente una sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Buenas tardes, buen provecho. A, a felicidades a todos los José y a Paco que lo volví a ver y sí, sí, que se.